Pequeño truco número uno para tu stream, cómo utilizar tu notebook vieja, seguramente la estás apareciendo una fotografía acá de una notebook super hiper vieja, y la utilizas como segundo monitor para tu stream. Paso 1. vas a tu buscador de confianza y googleas Space Text. Esta aplicación lo que hace es un multi monitor virtual. No importa que tu notebook vieja tenga Windows 7, sea X98, no importa. En este caso vas a hacer así. Primero, en tu computadora principal, que va a ser de servidor, vas a descargar el software, que es el conductor. ¿sí? Que dice PC primario, que sería servidor. Y vas a revisar que sea de 64 o según tu computadora. En mi caso es 64. Lo vas a bajar. Obviamente lo vas a abrir, lo vas a instalar como cualquier tipo de programa. Este programa se va a meter en el, en el sistema. ¿sí? Eh, muchas veces te va a dar error por una cuestión de que tu antivirus lo puede detectar como un virus, pero 100% confiable y no tiene nada. Este, una vez que, que, que lo tengan instalado, ¿sí? le va a aparecer un icono de SpaceX, Space Test, perdón mi inglés en el cual va a estar en modo on o modo off ¿sí? al estar en modo on va a estar transmitiendo la señal va a estar este, lanzando vía wifi nuestro IP este mismo IP vamos a tener que colocarlo en la notebook, porque también en la notebook hay que bajar mismo el mismo programa, pero en tu computadora en la notebook, que va a ser la de espejo, la que va a recibir la señal, tienes que ir hacia abajo de la página y bajar donde dice máquina secundaria. En este caso tiene un solo descarga que es para Windows 32 o 64 bits. Lo vas a bajar en tu computadora en la notebook, que vas a utilizar como segundo monitor, y automáticamente se va a conectar a esta computadora. Si no se conecta automáticamente... Porque obviamente las dos están conectadas por el mismo Red Wi-Fi, tienes que colocarle el código IP que te figura en tu máquina primaria. ¿Verdad? Ahora vamos a pasar al notebook, así les muestro bien cómo configurar ambas partes. Esta parte de la computadora que es el servidor no hace falta hacer más nada. Ahora en nuestro notebook agarramos en el buscador. Y vamos a bajar la aplicación Spacedesk otra vez, pero en este caso no la que es servidor, sino la que es secundaria, la que es receptor. Vamos a esperar que cargue la página. Multimonitor App. Está bien, es la primera. Spacedesk.net. Esperamos que cargue. Vamos a ver que tenemos download. Download. Primario no, secundario, recuérdenlo, o sea, en la notebook, que va a ser la que va a recibir la imagen, es la secundaria, la notebook. En este caso va a aparecer de 32 y 64 bits en un solo link. Lo descargan, le dan todos los permisos que te pidan, sin ningún problema, no tiene ningún tipo de virus. También les dejo el link en la descripción. Esperan que carguen. Una vez que se instale por lo general, bueno yo no la bajo porque ya lo tengo instalado por lo general se conecta directamente con el IP del servidor, de la otra computadora en el caso que no suceda esto deben colocar este, el número IP manualmente en mi caso como pueden ver ya se conectó. si no le dan al signo más, signo más le va a aparecer otro, otra pantalla, una mini pantalla en el cual les va a permitir colocar el IP Address, le dan a la flechita y automáticamente va a buscar su servidor, su cuenta. Y eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer. Ya está configurado su segundo monitor para su stream y que sea mucho más este, dinámico poder ver el chat por ejemplo, cosa que viene muy bien. Este, si les gustó el video déjenle un like compártanlo y si quieren algún otro truco que no sepan cómo configurar su stream OBS, eh, me lo dejan en los comentarios y voy a estar haciendo un próximo video. chao chao